Bueno, quería compartir con vosotros una cosa, que es que esta semana, lo habréis visto por el telediario posiblemente y por las noticias y en los periódicos, esta semana pasada han pasado una serie de, de cosas aquí en Almería que, que vamos, que son que, que son surrealistas, ¿no? Y es que ha venido un circo a una ciudad próxima, Roquetas, y se le han empezado a escapar los animales, pero claro, la gente se ha quedado con que se ha escapado un hipopótamo, pero es que no se ha escapado solo un hipopótamo, es que se han escapado. Un pony, luego un hipopótamo y un cocodrilo. Que bueno, que os dejo el vídeo aquí y, y vamos, mm, mirad el vídeo y ya lo comentamos, ¿vale? Se ha el pony y no pueden cogerlo, colega Yo estoy flipando, chavales, un puto hipopótamo aquí en la rotonda del Eroski. ¿Qué polla es esto, socio? Estoy flipando en colores. Flipando. Flipando. Flipa, flipa, flipa, no. macho, lo que no pasa no. en Roqueta no pasa ¡Ay, no, en ningún no, lado a el hipopótamo, hoy el cocodrilo, yo no sé, mañana, el león seguramente Vaya un circo que tenemos aquí montado, tío, vaya un circo chico, chico, chico. A bueno. <risas> <risas> yo es que cada vez que lo veo me cojono, se lo cojono, Se les toma nada a mi hermano, se les toma nada a mis amigos y tal Mucha gente me ha preguntado, en plan, digo, pero, pero ¿qué pasa en Almería, Jairo? ¿Qué está pasando por ahí? Pues bueno Está pasando que esto, esto, yo me río, pero que no tiene ni puta gracia, la verdad. Hay que ver, hay que pensar, porque yo, vamos a ver, que se te... Puede pasar que hay un accidente o lo que sea y que se escape un animal. Pero es que, joder, es que, tío, se os han escapado ni más ni menos que tres animales en, en una semana. Es que no es normal. Yo estoy pensando, yo me imagino... ¿Quién cojones les da de comer a esos animales? Porque claro, imagino yo al tío entrando allí, ah, voy a abrir la puerta, voy a dar de comer tal no sé qué. Y el tío coge, se sale y deja la puerta abierta, el animal ve la suya y se escapa. ¿Cómo estarán esos animales para salir huyendo por patas y meterse en una redonda, en una rotonda ahí, en mitad de roquetas, al lado del centro comercial, con los coches pasando por ahí? ¿Cómo tendrán que estar esos animales, por favor? Lo peor de esto es que me he enterado por ahí... De que parece ser Casario, el director del circo, por ahí, que tiene un circo, pero un buen circo montado, salió por diciendo que no, que, los, que el hipopótamo, no, no, que el hipopótamo iba con una persona. Los cojones, muchachos. El hipopótamo se le ve comiendo ahí en la redonda, porque lo tiene enmayado vivo, que no le de comer nada, y ha pillado carrera por ahí, ha cogido carril. Y se ha tenido el hipopótamo a correr los 100 metros que parecía el Usain Bolt, ¿sabes? Que se ha saltado la redonda y se ha tenido para atrás gente pasando al lado que se queda mirando como diciendo, madre mía, ¿pero esto qué es ¿Estamos aquí en África? ¿Dónde estamos? ¿Estamos de safari? Pues no, estáis en roquetas y un hipopótamo en mitad de una redonda. Manda pantalones, pero no lo perdáis. Lo gordo no es el hipopótamo. Los hipopótamos son peligrosos. Si la gente se piensa que es un animal, ah, un hipopótamo no hace nada. Los cojones, el hipopótamo te pega una ya y te avía, ¿sabes? Pero es que vamos... Lo del cocodrilo, tío Y la gente grabando ahí el cocodrilo al lado Pero es que no puede ser Pero que... Pero vamos a ver, señores ¿Qué cojones le pasa a ese circo? Pero es que estamos locos Yo me acuerdo cuando iba al circo antiguamente Cuando yo era crío Pues sí, llevaban los camellos Pasaban por el pueblo En mi pueblo fue una vez el circo Y me acuerdo que llevaron, llevaban los camellos y tal Pero hostia, tío Yo no veo ningún circo que saca a los a la calle Que saca los hipopótamos Que saca a los cocodrilos Y que salgan solos, eh porque eso es lo peor. Pero vamos, a mí, sinceramente, yo me hace mucha gracia el vídeo, ¿sabes? Cuando lo he visto, además que me lo han pasado por WhatsApp, está pasado aquí tal cual me lo han pasado por WhatsApp. Pero te hace gracia hasta cierto punto, porque es que estamos hablando de una cosa muy seria. Pero en fin, yo, vosotros, bueno eh, pues sé, para que veáis un poco dónde llega la estupidez humana. Que, que sí, que, que ya no tiene que haber animales en los circos, porque la verdad que no es su hábitat ni su entorno. Y estas cosas te hacen gracia, pero madre mía, ¿cómo que tendrán que estar esos pobrecitos para escapar de ahí? Dios mío, lo que, te, lo que les se les pasa por la cabeza. Pero es que encima, ya no es lo que se les pasa por la cabeza también, es que es un un animal que es peligroso, puede, puede ir a alguien. Yo no sé cómo, de verdad os lo digo, no lo entiendo. Me hace gracia, pero no tiene mucha gracia, la verdad, así que nada. Que Quería compartir esto con vosotros porque de vez en cuando hay anécdotas que. que no sé, que, que hay que comentarlas Y vamos, esto, ya te digo El vídeo de hipopótamo está saliendo por todos lados Pero que sepáis que no está solo el hipopótamo Que se ha escapado un pony y se ha escapado también Un codrido, que lo próximo, que no sé Si se escapa algo más, pues lo subiré por aquí Así que nada, que os quiero Un montón y... Ah, por cierto, tengo un vídeo de baza pendiente Para, para enseñaros, ¿vale? Ya lo mostraré